¿Sabes qué es? La justicia social. La justicia social busca eliminar las barreras que enfrentan a las personas por motivo de, de religión, de cultura, de etnia, de género y discapacidad. La justicia social busca promover la dignidad y la equidad humana. En principio, los derechos fundamentales de protección social, trabajo justo, educación y salud para todos. Justicia social de paz y convivencia. Por eso celebremos.